Pues nosotros nos encontramos en esta zona principal del plato y estamos con Javier Fernández de Floristerías Mayo. Ya les habíamos dicho que para hoy teníamos muchas sorpresas y esta es una de ellas. Muy buenas noches Javier. Hola Nacer, ¿otra vez aquí? ¿Otra vez aquí? Aunque ya has estado presente a través de los diferentes adornos florales que tenemos en el plato. nos han ido quedando un poco más agostados, pero bueno, ya más otoñales todavía de lo que eran, pero bueno, todavía están bien. Bueno, veo que nos has traído nuevos y además que son curiosos. Sí, hemos traído unos arreglitos, lo que pasa es que esta vez los hemos traído confeccionados. Y si te parece el secreto de cómo lo vamos a hacer, aunque vamos a decir un poco, lo vamos a desvelar un día tranquilamente en plató. Vamos a decir que están hechos con unos vasos de cristal a varios tamaños, los vasos de barra precisamente, de tubo o bajito, y que lo que hemos utilizado son los mismos verdes que tenemos en, las, en los arreglos para demostrar que simplemente con verde se pueden hacer cosas, cubiertos, otra vez. Que se, nos... Se, nos, se nos quiere caer, yo no sé si es por el viento, porque tenemos en la mesa a lo mejor, sí. Vamos a darle la vuelta, y, y bueno, lo que hemos, con la, hemos cubierto los recipientes con los verdes también, y bueno, quedan unos arreglos muy curiosos. Lo dejamos para un día en plató y lo vemos porque es, es interesante de que nuestros espectadores vean cómo lo hemos hecho. Lo dejamos, pero te puedo hacer una pregunta sobre sí. ellos antes de dejarlo. ¿Qué es esto, Javier? Sinforicarpo se llama, sinforicarpo. Sinforicarpo. Sí, es un fruto que se da precisamente ahora en esta época. La verdad es que es espectacular. Luego tenemos eucaliptos, tenemos un tipo de esparraguera, otro tipo de eucalipto aquí. Eh, brunia, que es un tipo de bolitas grises. Y luego hojas de roble... En dos colores con Hipericum, es lo que hemos traído. Cosas muy, muy, muy de otoño, muy bonitas. Bueno, el Hipericum sí que me suena, de otras sí, se nos vuelve a caer, se nos ha vuelto a caer. Las cosas del directo, se nos quería ir y al final se nos ha caído, Javier, bueno, son cosas que pasan. Decíamos que el Hipericum sí que lo habíamos utilizado en otras de nuestras secciones muchas en el plató. Muchas veces, muchas veces se utiliza el Hipericum. Es una, un tipo de fruto muy especial, además se utiliza mucho por, por San Juan, se hacen ellos, que te lo expliqué alguna vez, rebajes con ellos. Es, eh, lo, la gente, los gallegos, es muy una, un tipo de, de, de fruto que utilizan para hacer sus, sus pócimas. Muy bien. Hablamos de esas secciones que tenemos eh, en 8 magazines Salamanca, que hemos tenido durante todo este año. Yo también quería preguntarte por cómo ha sido toda esta campaña que habéis tenido, sobre todo en verano, de bodas también. La campaña de boda ha sido espectacular, la verdad. Hemos hecho muchas, eh, la cantidad ha sido desbordada de lo de años pasados y la calidad también, porque eh, ha, ha aumentado el eh, tipo de bodas que hemos hecho, hemos hecho bodas de, de alto standing. Eh, y la verdad estamos muy, muy, muy satisfechos, dar las gracias a todas las novias que han confiado y sus familias han confiado en nosotros para, para unos eventos tan importantes. La verdad, el año que viene se presenta también muy divertido, en este sentido, de, de que vamos a hacer bastante, en otoño ahora en, el, el 6, en la Feria de Multiusos, con mi gente del Grupo Bodas presentaremos allí también las novedades para el año que viene y, y ahí andamos, terminando la campaña, que terminamos ya ahora dentro de un mes. Se terminan prácticamente las bodas, quedan algunas pinceladas después, pero bueno, acabamos ya. No sé, Javier, si podemos desvelar alguno de los secretos que vengan eh, a la próxima temporada. Bueno, vamos a decir algo. Eh, eh, vamos a seguir con nuestras secciones, por supuesto, esta... Sin estos incidentes. Estas cosas, son las cosas del directo. Esto es una prueba más de que estamos en riguroso espero directo. Espero que no nos pasen todos los días esto. Bueno, y seguiremos con esta sección de flores para mi casa enseñando a hacer cositas a nuestras espectadoras. Y a, luego seguiremos con la sección de plantas para mi casa en la que enseñaremos trucos para poder eh, cuidar nuestras plantas. Plantas que ahora tenemos que renovar porque se nos han estropeado durante el verano, entonces es un buen momento para renovar nuestras plantas. Bueno, y luego aparte vamos a meter otra pequeña sección, en la que con el tema este de las novias le vamos a ir dando consejos y pinceladas de cosas que tienen que hacer a lo largo del año para que al final su boda sea perfecta. Es decir, le vamos a ir haciendo como una especie de calendario de cosas que van a ir tener que haciendo, no solamente de mi sector, sino de más sectores, para, para saber lo que tienen que ir, cómo tienen que ir organizando su boda. Javier, te iba a preguntar, nos hablabas de que las plantas en verano ahora ya se nos van eh, poniendo un poquito mustias. ¿Qué plantas eh, tenemos que tener en cuenta ahora que vemos que el verano va a terminar y que va arrancando el otoño? Eh, la historia principal ahora, nosotros acabamos de renovar ahora todas nuestras tiendas de plantas, las hemos llenado de, de plantas preciosas y ahora bueno pues desde plantas muy pequeñas como son Calanchoes, San Pauleas, o plantas de, de flor pequeñitas, hasta flores grandes o plantas grandes como son kentias, drácenas o plantas de este tipo que se nos ha estropeado. O bien porque nos hemos descuidado, bien porque la vecina que tenemos no es la más adecuada para haberle dejado esas plantas. Se nos han estropeado muchas y es un momento muy bueno para renovarlas. En el caso de esas plantas que hemos dejado en vacaciones, que luego volvemos y están un poquito mustias, pues por falta de cuidados o por cualquier otro motivo, eh, ¿hay manera de poder salvarlas? Si ¿Sí están secas de poquitos días, ¿hay alguna manera dependiendo del tipo de plantas? Sí, bueno, si es de poco, sí. Siempre está lo que hemos recomendado otras veces de la inmersión de la planta, escurrirla bien. ¿La planta totalmente bajo el agua? Total, no, la planta, es, mmm, sobre todo lo que es el cepillón, a veces es aconsejable, depende de qué tipo de planta, de una inmersión total, pero bueno, en, en lo principal es el cepillón donde está la tierra y tal, dejarla allí en inmersión, que coja bien, dejarla que escurra bien también, no dejarla con, en otro sitio para que se acumule el agua, sino que escurra bien ese, ese agua y normalmente esa planta puede ir reto, reto, retoñando otra vez. Si tenían hojas feas hay que quitárselas y tal. Pero lo principal es haber previsto todo esto anteriormente. No sé si te acuerdas que dimos, hablamos del AquaBlock, algo que echábamos en el agua para que se fueran conservar y diremos algunos trucos al final de temporada. Pues lo principal es eso. Bueno, eso tenemos que recordarlo, eh, Javier, también estaría bien que en las nuevas secciones nos lo recuerdes un poquito, a lo mejor algún día, y es una petición personal. Sí, volveremos a retomar algunas de estas cosas que hemos hecho estos años, y porque ya son, un... me parece que es la tercera temporada que vamos a estar. Exactamente, creo que sí, creo que va... vamos a empezar la tercera. La temporada con vosotros, yo estoy muy contento, la verdad. A la tercera va la vencida, o sea que yo por fin aprenderé a cuidar mis plantas bien, pero bien. Yo este año casi lo he conseguido, casi, pero me he ido de vacaciones tres semanas y alguna que otra se me ha muerto. Bueno, pero ya verás como así, al final aprendemos entre todos. Pues Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acercarnos a estos arreglos florales. Esperamos que el viento deje de correr con tanta rapidez, no que no nos tire estas flores tan bonitas. Y sí. muchísimas gracias y te esperamos ya muy pronto en 8 Magazine. días volvemos a estar de continuo, durante eh, cada quincena volvemos a dar nuestros consejos de plantas, de flores y de novias ahora. Pues este año con agenda y bolígrafo. Gracias Javier. Muchas gracias a vosotros. Bueno y a todos ustedes, vamos a hacer una pequeñita, muy breve pausa de publicidad y no se vayan porque enseguida regresamos con más contenidos en riguroso directo desde aquí, desde la plaza de los bandos de Salamanca. Si todavía no nos han visto, acérquense porque hace un tiempo bastante agradable y les invitamos a que compartan la noche con nosotros.